Algunas personas llegan a nuestras vidas, dejan huella en nuestros corazones y mentes y nunca volvemos a ser los mismos. Por eso hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a descubrir que todos nuestros actos dejan huella en los demás y que por tanto es muy importante que cuidemos que esa huella transmita lo que queremos que cuente de nosotros. Y todo eso lo vamos a hacer de la mano de dos invitados esta mañana. Rubén Martín es empresario, conferenciante y formador, experto en marca personal, creación de modelos de negocio, marketing, motivación y desarrollo personal. Ha trabajado en la marca personal de personajes públicos del mundo del deporte y de algunos conferenciantes y escritores más reconocidos del panorama nacional. Muy buenos días Rubén, bienvenido al programa de hoy. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Rubén, ¿marca personal tiene relación con reinvertirse. Para mí sí hay muchas formas de, de enfocar esto de la marca personal, eh, principalmente es un poco lo que se suele decir lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás es un poco la reputación lo que la, la idea o la huella que dejas en los demás eh, una vez has interactuado con ellos y desde mi punto de vista hay que gestionar esto el, la, la marca personal que todos tenemos de alguna manera y también yo la utilizo o, o aprovecho para poder encontrar nuestra mejor versión y reinventarnos en nuestra persona y también llevar esto al emprendimiento y a lo mejor si tenemos un negocio queremos emprender, reinventarnos también en esa profesión para adaptarnos a lo que tenemos en el mercado. Estupendo, pues ahora dentro de un ratito nos lo nos lo vas a desarrollar porque hoy voy a presentar a la siguiente invitada. Beatriz Valderrama es doctora en psicología organizacional, psicólogo experto en coaching, especializada en coaching de equipos directivos, gestión del cambio, coaching ejecutivo, mentoring, gestión y desarrollo del talento. Buenos días Beatriz, bienvenida esta mañana Buenos días eh, Paloma y buenos días a los oyentes Contigo vamos a hablar de creatividad que no cabe duda que es algo que, que, que sin duda deja huella, ¿no? cuando somos capaces de pensar fuera del cajón, como dicen los, los angloparlantes de alguna forma eh, Beatriz, ¿qué ocurre cuando reformulamos un problema? Reformular un problema es una, la técnica fundamental de la de la creatividad. Eh, si pensamos en problemas, nos creemos que es algo siempre negativo, ¿no? algo que nos falta. Pero en creatividad lo vamos a definir simplemente como la diferencia o la distancia entre la situación actual y la situación deseada. Reformularlo, por ejemplo, como una oportunidad o como un objetivo es el primer paso para empezar a, a tener ideas eh, creativas. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. No podemos dejar una huella que dure si solo caminamos de puntillas. Así que, antes de más, sin más preámbulos, comenzamos. Para Rubén Martín, el éxito de su obra de el éxito de tu marca personal está en dejar una huella magnética generando el deseo de otra persona de conocer y necesitar algo más de ti. En su primera obra, este experto en marca personal comparte con el lector su metodología testada en más de 50 personalidades de toda España. Eh, Rubén, ¿cómo podríamos definir el término marca personal? Porque oímos hablar mucho de ello, pero yo creo que nadie nos ha explicado todavía qué queremos decir. Cuando, cuando oímos marca, parece que estamos hablando de logos, de ideas... Y creo que hablamos de otra cosa distinta contigo, ¿verdad? Sí, yo creo que hablamos de personas y todos tenemos una marca personal. Nosotros interactuamos con otras personas y al hacerlo de alguna manera, como decíamos antes, dejamos eh, una huella, dejamos una idea, dejamos eh, algo que, que genera una emoción en otras personas... Y eso es lo que de alguna manera eh, se convierte en reputación o en marca personal. Y, y la cuestión es si la estamos gestionando, no como te decía antes. no Al final hay personas que le van eh, las cosas bien en la vida y dicen, mira, no sé cómo he llegado hasta aquí porque todo me va bien y hay otras personas que dicen mira, no me sale nada bien y no sé cómo, por qué no me sale nada bien y a veces es simplemente porque estas personas eh, a los que les va bien tienen cualidades que le llevan a acciones de éxito en cuanto a sus relaciones al trabajo, etcétera y hay otras personas que no tienen cualidades que no saben que están haciendo mal o, que, o ciertas habilidades que no están desarrolladas y por eso las cosas no les salen bien entonces de, desde mi punto de vista por eso te comentaba antes que tenemos que encontrar la mejor versión de nosotros mismos tenemos que conocernos a nosotros saber dónde están nuestros puntos fuertes nuestras áreas de mejora nuestras limitaciones porque todos tenemos limitaciones que no nos dejan crecer y a partir de ahí encontrar nuestra mejor versión trabajar nuestra propia versión después de cara hacia afuera eh, hay una parte que es la, la que las personas ven, ¿no? Una cosa es lo que nosotros hacemos en nuestra casa de trabajarnos sí. a nosotros mismos mm -hmm. y otra es la parte de decir qué tengo que qué necesito mejorar o trabajar o entrenar para estar mejor con los demás y conmigo mismo. Y por último la parte de, de, del emprendimiento que te comentaba antes también, ¿no? Es decir si ya sé que hago algo bien y de alguna manera estoy trabajado, cómo puedo eh, poner más servicio a los demás y a partir de ahí crear un proyecto emprendedor. Pues la marca personal desde donde yo lo enfoco está eh, constituida o, o, o creada en ese, con esa metodología de trabajo. Precisamente al hilo de ese trabajo interior, más no solo interior, sino el trabajo de, de, de ti, de cómo eres por sí. dentro, de cómo te sientes ante, ante los demás, de lo que puedes dar, el, el, el título de tu obra no es el éxito sí. de la marca personal, sino es el éxito de tu marca personal. Sí. ¿Qué diferencia hace ese matiz tan, tan parece nimio entre el éxito de la marca personal y el de tu marca personal? Fíjate que el, bueno, el título es el poder, el poder de tu marca. El poder, disculpa, ¿vale? sí, estoy aquí dándole, sí. diciendo éxito. Bueno, al final creo que un poco estamos hablando, casi, casi de lo mismo, pero el título no es correcto. El poder. Para mí es distinto, porque fíjate, la palabra éxito, yo en mi caso no la soy utilizar mucho porque el éxito para cada persona es Uf, distinta. Cierto. Entonces, yo, yo, cuando. Claro, para mí éxito es que algo te salga bien, ¿vale? Entonces, eh, Hacer una promesa de vas a tener éxito con tu marca personal o cualquier otra cosa no lo veo tan compatible como el poder. Yo utilicé la palabra poder como doble sentido. El poder que tiene cuando tú tienes una marca personal. Vosotros conocéis seguramente a mucha gente que es influyente ¿no? o una persona que es famosa y que se expone. Simplemente el poder de su marca personal le otorga como ciertas eh, ventajas a, con respecto a personas o profesionales que no tienen esa marca personal trabajada. Entonces te da como cierto poder y también te da la palabra poder, la posibilidad, la posibilidad de hacer ciertas cosas cuando tú realmente tienes eh, tu marca y tu persona trabajadas. ¿Qué podemos encontrar eh, en este libro, El poder de tu marca personal? Pues eh, este libro está creado en base a la, a la experiencia mía personal. Como decías antes, yo trabajo con mucha gente famosa, pero antes de eso, pues obviamente he hecho mucho trabajo de emprendimiento. Y ahora en septiembre voy a hacer 17 años como emprendedor. Y en todo ese recorrido he tenido momentos de mucho éxito y momentos de fracasos, eh, de tener una empresa y tener que cerrarla. Tuve que cerrar mi empresa tres veces en estos 17 años. Y en uno de estos cierres eh, hice un crash que me llevó tan abajo que, que no entré en depresión, pero para mí, como suelo decir, eh, estuve como tres años sin aprovechar mi vida. O sea, tres años en el momento de decir... Pero, o sea tuve que cerrar la empresa me veo obsoleto personalmente me veo obsoleto profesionalmente ¿qué hago? pues durante todo ese tiempo leí mucho trabajé mucho la parte de desarrollo personal para coger más seguridad en mí mismo más exposición yo siempre he sido una persona tímida que no se ha expuesto nunca ahora por mi trabajo tengo que hacer muchas entrevistas y hablar delante de mucha gente a la vez eh, presencialmente y online pero en ese momento hice crash y entonces empecé en, ese, en esa parte de desarrollo personal entonces me reconstruí a mí mismo saqué una mejor versión de mí mucho más potenciada y además al verme obsoleto en mi profesión eh, me tuve que reinventar también profesionalmente entonces eh, el libro va de esa misma fórmula que yo eh, apliqué durante esos tres años pero para cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera emprender o simplemente desarrollarse como persona y consiste en ese proceso de autoconocimiento de desarrollo en habilidades y en esa parte de emprender de forma viable aquí te podría decir Paloma utilizando la palabra éxito de antes no vas sí. a emprender con éxito pues no te estaría diciendo la verdad lo que yo suelo decir es, vamos a encontrar un método eh, validado para ver si tienes cabida en el mercado, que es muy distinto. Es decir, imagínate que dices eh, Beatriz nos dice, voy a sacar un podcast. Pues Beatriz tendría que validar si realmente el podcast que va a sacar ella la gente lo va a escuchar, antes de comprarse el equipo, eh, claro. contratar personas, dedicar mucho tiempo. no Primero haría una prueba con su móvil en un programa como Spotify, y si tiene audiencia, entonces empezaría poco a poco a invertir. Pues es un, un ejemplo muy sencillo de un proceso más complejo que es la validación de un negocio. Entonces, cuando tú validas, te das cuenta de si ese proyecto tiene eh, va a poder tener consecución en el mercado o no. Si es que sí, invertimos tiempo y dinero. Si es que no, cambiamos de idea. O sea, que sería eh, emprender siendo tú. Sí, o sea, siempre eso también es importante decirlo porque sería... Eh, esa parte de, de poner en servicio, eh, tu talento al servicio de los demás. Primero tienes que descubrir qué es lo que se te da bien. Si tú, por ejemplo, Paloma, tienes una voz tan bonita como la que hemos descubierto, eh, se te da muy bien sintetizar conceptos, se te da bien eh, hablar con personas, pues estás en el sitio correcto, estás haciendo un programa de radio y de pozas, ¿no? Pero si de repente eh, tus habilidades son de escucha, de, de comprender, de, de alguna manera ayudar a otras personas, pues estarías haciendo algo de coaching, por decirte un ejemplo muy rápido y muy fácil. Sí. ¿no? Entonces, cuando tú sabes qué es lo que se te da bien, y te descubres a ti mismo, a ti misma, entonces puedes orientarte profesionalmente o personalmente a lo que tú quieres. porque digo esto también? Porque muchas veces, si nos dais, si os dais cuenta, nos metemos en proyectos, en trabajos, en estilos de vida que no hemos elegido, porque no tenemos un propósito. Hemos elegido la vida que tenemos porque era lo, que, lo único que conocíamos, o era la familia en la que nos hemos criado, uh -huh. o eran los consejos de las personas que nos rodeaban que nos decían que eso era lo mejor, pero no estamos en propósito. Entonces, cuando tú sabes qué es lo que se te da bien qué es lo que te hace feliz en la vida y, y cómo quieres orientar tu vida, tomas mejores decisiones y nunca es tarde. Y dentro del libro, trabajo es la primera parte. Es decir, primero vamos a encontrar cuál es tu propósito, eh, qué es lo que quieres hacer realmente, por qué te apetecería levantarte por las mañanas, porque es distinto levantarte porque me levanto para tener que ir a trabajar, a me levanto porque tengo que ir a trabajar. O sea, solo el tono, ya lo cierto, dice todo, la energía cierto. y la, la motivación es distinta. Así Entonces es. tenemos que orientarnos a cosas que nos hagan felices. Que se nos den bien y que podamos mantener y que sea un estilo de vida que hemos elegido nosotros. ¿Marca personal y huella personal en el fondo estaríamos hablando casi de lo mismo o pertenecen al mismo ámbito o son cosas que no tienen nada que ver? Marca personal es el concepto que hemos mencionado sí. antes y, y lo de la huella, fíjate, yo he acuñado un término nuevo que es huella magnética, que es el que me gusta transmitir, es decir una marca personal o alguien que está exponiéndose, de alguna manera eh, tienes que ir a los demás para vender. Imagínate vender un libro, vender este podcast, vender un producto. Tú tienes que ir a la gente para, para de alguna manera ser convincente para que la gente te compre. ¿no? Yo tengo un concepto dentro del libro y es mi segundo libro que saldrá en septiembre, que se llama Huella magnética, que es como con esa frase que tú comenzabas el, el programa sí. que decías, cómo generar la necesidad de querer o necesitar algo más de ti ¿no? hacia otras personas. Eso es magnetismo. Y es lo que yo trabajo. Es decir, no es lo mismo tener que ir tú hacia la gente que de alguna manera que la gente venga a ti. Y esto lo he descubierto por cualidades mías personales, eh, que he nacido con ellas, y por, sobre todo trabajando con mucha gente famosa. ¿Por qué la gente famosa eh, es más atractiva o aparentemente es más atractiva? ¿Genera más arrastre de las personas? ¿Por qué les mantienen ahí? Entonces, trabajando con ellos he visto ciertas cosas... Que, que no son nada del otro mundo, que simplemente son valores, forma de estar, forma de ser, eh, habilidades en comunicación, en, en transmitir emociones y, y esos valores que tenemos. Y eso lo he compilado en un libro que va a ser mi segundo libro que se llama Huella magnética. Y es cómo hacer y aprender a tener carisma y, a, y hacer que las personas, como decía antes, eh, quieran estar contigo y se acerquen a ti. Hay mucha diferencia entre desarrollar nuestra mejor versión o nuestra marca personal en el ámbito personal, en el ámbito social o en el profesional? Porque parece que eh, tu, tu libro pudiera estar orientado a, al ámbito profesional, pero por lo que nos estás diciendo, nada más lejos de, de la realidad. ¿Es distinto cultivar digamos, esa, esa mejor versión de nosotros en el ámbito, esos tres ámbitos, en el personal, en el social y en el profesional? Súper buena pregunta porque realmente eh, desde mi punto de vista no deberíamos ser igual en los tres, es decir, si tú con tu pareja eres muy cariñoso y concedes un montón de cosas, a tu jefe o a tu entorno a lo mejor no te combina hacerlo así, sí, claro. si tú con tu jefe eres muy serio y solo piensas en el trabajo y eres muy formal y tal, a lo mejor tus amigos aburren contigo, entonces son como tres roles que tenemos como personas y son tres eh, versiones de nosotros mismos que tenemos incluso que trabajar, es, cuando digo la palabra gestión es precisamente esto, es decir cuando tú estás con tu pareja, con tu familia yo lo que digo es ¿cómo son ellos y qué es lo que esperan de ti? entonces cuando tú sabes lo que esas personas esperan de ti y tú estás dispuesto a darlo te trabajas en ese ámbito cuando sabes lo que necesitan tus amigos y cómo puedes interactuar con ellos para tener mejores relaciones pues te preparas y te trabajas para tener mejores relaciones con ellos y cuando ves y necesitas lo que tus clientes o tu jefe necesita te creas tu mejor versión entonces digamos que tenemos tres roles siendo siempre nosotros mismos pero sabiendo dónde estamos y siendo conscientes de que lo que hagamos influye en las personas que tenemos alrededor esto lo trabajo en el libro y me gusta decir que es una forma, aunque parezca muy, muy muy así decirlo, es una forma de cambiar el mundo. Si nosotros tenemos la mejor versión de nosotros mismos con nuestra familia, con nuestros amigos claro, y en el trabajo claro. y e influenciamos eh, en, con nuestra forma de ser, eh, con esos valores o con esa forma de estar y ellos nos imitan, estamos haciendo como de alguna manera algo positivo por los demás ¿no? y los demás por otras personas que a lo mejor están en su entorno entonces siempre tenemos que ser ejemplo de, pues de ciertas cosas ¿no? a mí me gusta mucho Paloma la, la cultura japonesa porque están siempre por los demás tiene, o sea, obviamente la cultura japonesa tiene lados positivos y negativos pero lo positivo es que piensan en conjunto eh, están siempre en la ayuda de alguna manera eh, lo ven de una manera en la que como decía antes estás al servicio de, de las otras personas ¿no? y si todo el mundo hace lo mismo y no hay gente que solo viene a rascar, como digo yo, hay gente que va cuando va a un grupo va a ver qué rasca y cuando hay gente que va a un grupo que va a ver qué aporta. Entonces la segunda opción siempre es la mejor porque llenas la mesa de cosas y luego se reparte. Pero si todo el mundo va a coger de un sitio que todavía no hay nada, pues eh, ahí viene el egoísmo, viene el egocentrismo, viene las cosas que son energía de, de energías un poquito más bajas. ¿no? Entonces hay ciertos valores que yo transmito en el libro y con mis formaciones que están orientadas a ayudar a los demás. Y eso hace... Eh, que de alguna manera tu marca siempre sea más potente y que estés aportando valor, ¿vale? Porque si solo estás eh, creando un negocio para sacar el dinero a otras personas, si estás generando relaciones para ver qué quitas o, o qué necesitas de esa persona para que te dé algo a ti, estamos todo el rato quitando, ¿no? Pero si estamos aportando todos, es mucho más eh, productivo y se generan mejores relaciones y situaciones. Muchos de nos oyen, nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa. ¿Qué opinas tú? ¿Los, ¿Los docentes son conscientes del poder de, de su marca personal? ¿Están preparados o, o tienen mmm, medios para, para desarrollarla? Porque todo el mundo puede ser un profesor de un colegio pequeñito, en por poner un ejemplo, Alcalá de Guadaira, ¿O puede convertirse a través de un trabajo de desarrollo de esa marca personal que solamente tiene él en un referente en su sector, que tampoco pretendemos que sea súper referente de todo el sector, sino bueno, pues hacer una diferencia, impactar de forma diferente en la, en la vida de sus familias y de sus alumnos? Totalmente. De hecho, los profesores son como los influyentes de las redes sociales. O sea, tienen que ser personas que los alumnos quieran seguir. O sea, un, vosotros recordaréis qué materias se nos han hecho difíciles cuando estudiábamos en el colegio. Pues claro, las claro. que cada uno la nuestra ¿no? Por, por, cada, por cada forma de ser. Pero por otro lado también eh, por el profesor que le impartía. A Totalmente, lo mejor las matemáticas en sí. un curso era muy buena y en otra era muy mala porque el profesor no se comprometía, no creías en él, solo te echaba la bronca, entonces no generaba ningún tipo de, de, de enganche contigo. Entonces cuando estamos en el mundo de la educación tenemos que pensar que necesitamos ...que las personas que están escuchándonos confíen en nosotros... ...entonces tenemos que gestionar nuestra marca de cara al alumnado... ...tenemos que gestionar nuestra marca de cara a los compañeros de trabajo... ...de cara a la dirección, de cara a los padres... ...entonces lo que los demás opinan de nosotros es, es la marca personal... ...es lo que hemos dicho antes... ...entonces tenemos que gestionar todo esto de alguna manera... ...para que generemos entornos de confianza... ...y donde nosotros podamos influenciar en la decisión... ...o lo que nosotros podamos aportar... ...porque un padre puede venir de repente enfadado... ...porque a su hijo se le ha dicho algo en la clase... Pero si no sabemos gestionar esa emoción, no sabemos gestionar nuestra autoridad, puede parecer que somos los malos de la película cuando el niño ha estado tres semanas liándola con otros compañeros, pero no ven eso los padres, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo gestionamos las emociones, cómo gestionamos los conflictos y cómo gestionamos nuestra propia marca? ...y no perder los nervios, en ese caso, por ejemplo... ...pues hacen que los demás luego si ven una idea de nosotros o no... ...pueden estar de acuerdo luego con lo que les hayamos dicho... ...pero van a ver a una persona calmada, tranquila... ...que les escucha, que les intenta explicar la situación... ...y que no entra al trapo de, de situaciones, por ejemplo... ...que pueden ser muy fáciles de, de entrar a discutir. ¿no? Y por otro lado también decir en el mundo de la educación... ...ya no solo para esto, sino que a los niños... ...de hecho, una versión de mi libro me hubiese gustado... ...pero me gustaría ver cuándo me da tiempo hacerlo que fuese orientada a los niños en el colegio, de, a partir de cierta edad. A partir de los ocho años, digamos que ya tenemos creada nuestra personalidad, y es cuando ya hemos cogido todo, hemos absorbido todo en nuestro entorno para crear nuestra propia personalidad, pero los niños también tienen marca personal. Incluso tienen huella digital. Un niño que le sacas una foto y la sube a internet, ese, ese niño ya está en internet, ya tiene eh, presencia. una presencia online. Sí. Entonces, yo creo que los niños eh, y las niñas necesitan también gestionar su marca. ¿Y cómo se hace? a través de las de lo que decía antes, la gestión emocional, el autoconocimiento, el ver las carencias que puede llegar a tener a nivel personal por su forma de ser o por su entorno más cercano y luego ver los potenciales. No es lo mismo, aquí suelo poner un ejemplo en mis formaciones, que suelo decir, que imagínate un, una niña cantando en una habitación y de repente el padre que está viendo la televisión escucha a la niña con la música y, y, la, y le pega un grito y le dice, niña, quita eso que estoy viendo la tele y me estás molestando. Esa niña va a coger un complejo o no va a desarrollar un talento que puede ser el canto. Sin embargo, si el mismo padre o la misma madre está viendo la televisión y escucha a su niña, quita el volumen, se acerca y le dice, qué bien cantas, te gustaría seguir aprendiendo esto. ¿Quieres que te apunte a un profesor de canto, si no lo podemos permitir? Imagínate a dónde puede llegar la niña en cuanto a esa habilidad. Pues como esto todo, ¿no? Entonces, creo que a los niños también tenemos que gestionarlos eh, desde pequeños. Yo soy padre y me gusta mucho observar a mi hijo en cuanto a cómo se comporta, eh, dónde tiene fortaleza, dónde tiene debilidad intento trabajar las dos cosas con él para que sea una persona que se desarrolle y que crea en sí mismo entonces creo que desde la casa y desde el colegio porque todos somos responsables tenemos que gestionar las emociones eh, y los potenciales de los niños y es una forma también de trabajar el desarrollo que hago yo en el libro en cuanto al tema de marca En esta época en la que estamos que con total inmediatez que todo lo recibimos a golpe de clic y además lo recibimos ya Parece que se hiciera difícil el, el desarrollar esa constancia que, de alguna forma, lleva implícita el, el desarrollo, de, de, por un lado, de tu mejor versión y, por extensión, de, de tu propia marca personal. ¿Cómo, cómo enlazamos esa, esa inmediatez, esa necesidad, esa avidez que, que hemos desarrollado con la paciencia, la constancia, que es la de la que nos hablaban nuestros abuelos y que hoy en día parece que se ha perdido un poco en el, en el limbo? Me encanta esta pregunta porque es así. O estaba va por generaciones, ¿no? Yo soy del 78 y mi generación es de trabajo duro, de esfuerzo y de compromiso, pero las generaciones van pasando y como bien dices cuanto más, tenemos, cuanto más rápido tenemos eh, en acceso a cualquier cosa que necesitamos, desde un móvil podemos tener cualquier casi cualquier cosa, comprarla para que nos llegue a casa mañana, o comprar una experiencia o, o cualquier cosa, no un disco de música, ya no tienes que ir a comprarlo a la tienda la, la, ver una, una película en alquiler no tienes que ir al cine, hay muchas cosas que se han convertido en inmediatez, como tú bien dices y eso nos ha hecho una eh, sociedad más impaciente que lo quiere todo ya entonces ¿qué pasa? que aquí hay un problema en el sentido de que cuando tú quieres hacer un proceso te pierde la paciencia y el compromiso, entonces por lo general ya como seres humanos estamos programados como las estaciones del, eh, las estaciones del año, o sea, hay cuatro estaciones no por eso cuando la gente dice eh, adelgaza en 90 días eh, aprende inglés en 90 días nosotros estamos programados por trimestres si en este trimestre no hemos visto un resultado eh, nos frustramos, de serie pero es que ahora yo creo que esos 90 días se han convertido en 30 o en 15, ¿vale? Si no veo resultados en 15 o en 30 días, dejo un proceso. Entonces, tú no puedes adelgazar en 30 días, no puedes aprender un idioma, no puedes ver un resultado en el emprendimiento, no puedes sacar un podcast y ver si eso va a funcionar o no, ni lo va a petar en un día. Entonces, cuando hacemos un proceso de cualquier tipo, y más en el emprendimiento y en el desarrollo personal, le tenemos que dar un tiempo de maduración. Yo siempre digo que para ver resultados reales en estos dos ámbitos, tenemos que dedicarle 12 meses. Entonces, ya solo de decir eso a la gente le entran escalofríos 12 meses o sea, es dedicándome muchísimo, yo a esto ¿no? es muchísimo tiempo pero si yo no tengo tiempo para dedicarle a esto entonces las personas ya se descuelgan solas por esa eh, ese síndrome de inmediatez que tenemos, es decir, ah, que no tienes la fórmula mágica me voy, por favor, no compréis fórmulas mágicas, no existen, hay que trabajar hay que mantenerlo en el tiempo y hay que ver los resultados que te va generando durante el tiempo y que tú en tres meses lances un proyecto emprendedor o que quieras hacer un método con tus alumnos, es el caso de, de la audiencia que tenéis en este programa de radio, si no veis resultados en un mes o en dos, no pasa nada, vamos a seguir. A lo mejor es un ciclo, a lo mejor es una época, a lo mejor es una parte del año en la que no es tan fácil hacer esto. Dediquemos más, más tiempo. Y eso es una cosa que yo creo que, que tenemos que ser... Eh, eh, conscientes como sociedad y como personas que, que nos convertimos en impacientes y que queremos que la gente nos solucione el problema entonces nos apuntamos un curso y parece que nos van a decir una fórmula mágica, y no existe nos van a decir, por lo general, si la gente hace bien su trabajo, una fórmula para mantener en el tiempo y para esperar a que dé un resultado más adelante Hablamos de inmediatez, pero también tenemos otro peligro, por así decirlo otro vicio, no, no, no sabría ponerle palabra, que es la cotidianeidad y además enlaza mucho con lo que luego vamos a hablar con Beatriz, ¿no? De que algo cotidiano nos corta las alas a la hora de descubrir otras opciones. ¿Cuál es el peligro de la cotidianeidad? Pues hombre, el, yo me imagino, a ver lo que dice luego Beatriz, pero yo entiendo que es cuando te acostumbras a algo, lo cotidiano, lo natural, lo que ves en tu entorno, ¿no? Si, por ejemplo, tus padres eh, siempre se han tratado mal... Eh, tú tendrás relaciones en las que no tengas mucho respeto a tu pareja si sí hay claro, personas que, que, que se relacionan bien con el dinero eh, cuando tengan un proyecto emprendedor o cuando vayan a buscar trabajo tendrán un sueldo mínimo en mente y no estarán pensando en escasez que será otro tipo de familia que estarán pensando en, en 800 euros al mes para sobrevivir que hay, hay de todo ¿no? la gente ve así entonces lo cotidiano pues eh, es que odio decir esta palabra lo siento es como la zona de confort <risa> no, es que, es que, es que no me gusta esta palabra porque es como la sopa <ríe> sí Sí que es cierto que, que a, a mí, mira, os voy a compartir una cosa que me gusta mucho para, para romper todo esto. Eh, Yo hay una película que me cambió la vida, que es una película de Jim Carrey, que, que en castellano es di que sí y en inglés es yes man", ¿vale? Es de un hombre que le decía a todo que no. Entonces eh, sus amigos le invitaban a salir y decía que no. Eh, en el trabajo tenía una actividad y decía que no. Eh, Tenían que una chica le gustaba, le decía que salir y decía que no. ...entonces estuvo en un evento de desarrollo personal... ...y el que organizó el evento le dijo que si decía otra vez que no... ...porque todo el mundo decía sí en ese evento... ...le iban a pasar cosas malas... ...entonces por casualidades le pasa algo malo... ...y a partir de ahí en toda la película... ...dice que sí a todas las acciones que le vienen... ...y vive una vida espectacular en muy poquito tiempo... ...yo vi esa película porque yo me consideraba... ...que era un, un no man, una persona que decía no... ...porque estaba siempre ocupado con mi trabajo... ...y desde ese momento, os lo prometo... ...dije que sí a todo... ...me invitaron a, al cine a ver una película en versión original... Un, un día entre semana y dije, pero, pero qué experiencia más chula, si me acabo de, de, de, de romper la semana y hacer una actividad y tal, entonces empecé a decir a todo que sí, me invitaron a un evento de desarrollo personal dije que sí, me invitaron a ir a una ciudad y dije que sí, me invitaron a hacer una actividad y un proyecto emprendedor, dije que sí, y todo lo que me ha traído la vida solo son cosas buenísimas y de hecho estoy aquí por, por decir que sí a la vida entonces cuando sales de lo cotidiano y cuando das la oportunidad de hacer cosas nuevas es cuando pasan cosas que no te esperas. Como mínimo te llevas un aprendizaje. Y decirle sí a la vida es que venga la abundancia a ti. Has hecho mención a una frase un poco manida del, del ámbito del desarrollo personal, que es esa zona de confort. Pero hay otra que nos repetimos constantemente, que, o por lo menos que la escuchamos. Somos únicos, eres único e irrepetible. Mm. Cuando lo sacamos del ámbito genérico del desarrollo personal y lo llevamos a la marca personal... ¿Es verdad esta frase? So ¿Eres único e irrepetible? Todos somos únicos e irrepetibles. Sí que es cierto que yo trabajo, por ejemplo, algunos conoceréis el tema del eneagrama, sí. los nueve tipos de personalidad que hay, con sus alas y tal, yo lo trabajo para definir una marca, no para etiquetar a la persona, sino para ver desde dónde se está moviendo. No es lo mismo una persona que está en la ayuda que otra que está en el éxito, que otra que está en la originalidad, que otra que está en el liderazgo. Eh, hay, hay de todo. ¿no? Entonces, cuando tú identificas en el eneagrama a las personas, sabes cómo les puedes ayudar. Y dentro de cada uno de ellos, tienen, todo el mundo tenemos nuestros matices. Entonces, hay personas que se parecen o que en valores están similares, pero todos de alguna manera simplemente por nuestra forma de comunicar, de ser eh, físicamente, somos únicos. Por eso digo también que tenemos que encontrar nuestra diferenciación para, para ser conscientes de ella y para poder exponerla para trabajar nuestra marca personal. Sin ánimo de que nos desveles todo, permítanme la expresión, de tu obra, el poder de tu marca personal, ¿nos podrías dejar así en breve cuáles son los pasos para conseguir eso, desarrollar tu propia marca personal? Sí, o sea, aunque te lo desvele, o sea, son 404 páginas con muchos ejercicios, o sea que yo os puedo decir durante una hora todo lo que tenemos y, y no, me quedaría corto. Claro. <risa> o sea, realmente lo que decía al final. Es un trabajo de introspección en Ajá. diferentes ámbitos, saber quiénes somos, qué es lo que los demás opinan de nosotros, dónde están nuestras limitaciones y cómo trabajarlas para, para sacarlas adelante. Eh, eh, o sea, hay como 20 ejercicios de autoconocimiento, hay un cuestionario de preguntas, hablamos del Enneagrama en un capítulo extra. La gente que se compra el libro, por cierto, y me escribe por Instagram, les hago el regalo del capítulo del Enneagrama, que es, que es muy potente. Y al final de lo que se trata es esa parte de, como decíamos, conocernos a nosotros mismos para saber con quién estamos viviendo, porque no sabemos. La gente, a mí lo que más eh, me sorprende siempre, bueno, me sorprende, que ya veo como habitual, pero que a la gente sorprende es que cuando a una persona le dices algo que no sabe, se queda siempre con los ojos y las, las cejas hacia arriba, los ojos muy abiertos, Sorpresa. porque se quedan como sorprendidos, uh -huh. decir, ah, pero que yo soy eso… Y no se dan cuenta de quiénes son. O sea, no sabemos quiénes somos. Entonces, si no nos conocemos, ¿cómo podemos proyectarnos en nuestra mejor versión? Es muy difícil. Entonces, el, la, la peor persona, o sea, la peor persona no, la persona que, que puede cometer el fallo más grande es cuando piensas muchas veces, no tengo nada más que aprender. Te quedas atascado, te quedas eh, de alguna manera obsoleto en muy, muy poco tiempo. Entonces, tenemos que estar en continuo eh, aprendizaje, en continuo desarrollo para ser lo, lo mejor de nosotros mismos, dar lo mejor de nosotros mismos y es algo que es para los demás pero en realidad es para nosotros también esa es la primera parte la segunda, en la parte de la exposición yo trabajo mucho, no la estética, eh, los valores y sobre todo la comunicación y la venta para todos, porque todo el, tamo, todo el tiempo estamos vendiendo tu Paloma, perdóname, estás vendiendo yo estoy vendiendo y dentro de un rato va a vender Beatriz Así es. estamos vendiendo todo el tiempo con nuestros hijos, cuando vamos a comprar el pan cuando saludamos a un vecino porque estamos de alguna manera mostrando nuestra mejor versión o, o queriendo hacerlo pero hay veces que no está alineada ¿no? con lo que realmente tenemos por dentro. Entonces, por eso digo la venta. De cara a lo, a lo que es el emprendimiento, eh, creo que tanto la venta como la comunicación son dos habilidades fundamentales para desarrollar. ¿Por qué? Porque seguro que conocéis a personas que tienen proyectos emprendedores que venden como, como churros cualquier cosa, pero que el producto no es tan bueno y, sin embargo, hay gente que tiene productos o servicios potentísimos o como personas, ¿Sí? pero no, no se saben vender o poner sí, en valor. Así es. Pues eso es comunicación y venta. Entonces, hay gente que... Una persona se enfadó cuando puse esto. ¿no? Dice, no, eso es engañar. Y dije, no, no, es como un arma. O sea, tú la comunicación y la venta lo tienes que hacer, desde mi punto de vista, con valores positivos, sin engañar a nadie. Pero si tú comunicas bien y vendes bien, lo estás haciendo fenomenal. El tema es que no lo hagas y que quieras desarrollarte en ciertos ámbitos. Entonces, de cara a la exposición, la, la comunicación y la venta me parecen fundamentales. Y tenemos que aprender a hacerlo, porque precisamente en el colegio, esto va para los profesores, eh, de alguna manera, o por lo menos cuando a mí me educaron, no se fomentaba, ahora creo que se hace más, pero no se fomentaba eh, en la parte de comunicación. Hay gente en Latinoamérica que son expertos comunicadores con 15, 16, 20 años, porque tienen un desarrollo de cara a la exposición muy potente. Aquí en España parece que nos han ridiculizado cada vez que salimos a la pizarra y hacíamos algo mal. Entonces hemos cogido complejos en la exposición, tenemos miedo a la crítica, porque socialmente aquí en España también, perdonar que os lo diga, eh, estamos muy acostumbrados a la envidia, la crítica y el juicio sí, sí. y son frustraciones que tenemos dentro que proyectamos en otros para quitarles valor. Si a mí hay una persona que hace algo que, que es mejor que lo mío, la desprestigio, la critico y, y tal, y realmente lo que estoy haciendo es quitarle el valor para yo quedarme a un nivel superior a esa persona porque al, al decirte que tú lo haces mal, parezco yo mejor. Entonces, es un deporte nacional y cuando comunicamos parece que es lo mismo, ¿no? Me expongo, la gente, eh, si hago algo mal me va a criticar y entonces tengo miedo. Y por eso no nos convertimos en buenos comunicadores. Y tenemos que ser buenos comunicadores y no tener miedo a ofrecer. Cuando pensamos en vendedores nos pasa lo mismo. Pensamos... Eh, como estamos en generaciones similares, estamos pensando en la gente del círculo de lectores o de, cierto, otro, yo cierto, que sé, de todo eso, ¿no? que te el... aquellas historias, verdad. <ríe> Estos vendedores que te ponen el pie sí. en la puerta para venderte un producto, o sea, un vendedor malo es alguien que te quiere sacar el dinero. Un vendedor bueno es alguien que te ofrece los servicios. Es decir, yo puedo ayudarte. Imagínate a trabajar tu comunicación y tu marca personal. Y si quieres que te acompañe, estoy aquí. Punto. Ahora tú si tienes interés vienes y hablamos de lo que yo puedo hacer por ti. Pero no voy a decirte, ven, que tengo una oferta especial, que mañana saco un curso de cómo escribir el libro y no sé qué. No sé. Eso sería como intentar convencerte de algo que a lo mejor tú no quieres. Entonces, un vendedor bueno lo que hace es, primero, entender a la persona que tiene delante, saber si le puede ayudar y, si le puede ayudar, ofrecerle ese producto o servicio, ¿vale? Y acompañarle. A veces sí que es verdad que hay que acompañar un poco en la decisión. Esta mañana me ha pasado, precisamente, tengo un curso de cómo escribir un libro que empieza mañana viernes y había una persona que me dice, eh, Rubén, no voy a poder ir al curso porque tengo un congreso. Y yo le he dicho, y es, es ayudarle a tomar la decisión, le dije, son cinco sesiones, la primera está grabada y es la de presentación de compañeros para ver qué libros van a, vais a escribir. Entonces puedes ver esa grabación y en el grupo puedes exponer tu presentación. Yo le he ayudado a salvar ese inconveniente es primero. Uh -huh. Eso no quiere decir que le esté vendiendo que quiera su dinero, simplemente le he dicho, oye, ayudar, si no te importa, uh -huh. el primer día lo podemos solventar así y el resto de días lo, lo hacemos con normalidad. Entonces eso es ayudar a tomar la decisión de compra, pero no es vender como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y por último, Paloma, lo que decíamos antes, todos, desde mi punto de vista, tenemos que tener un trabajo, obviamente, que nos que nos dé dinero, ¿vale? Porque tenemos que vivir y pagar facturas, pero en paralelo, los que estéis haciendo eso, podemos sacar un proyecto emprendedor, en el mundo de la educación y en cualquier otro. Si algo se te da bien, lo podemos paquetizar en formato de formación o de curso o de acompañamiento y podemos crear un, un modelo de negocio en torno a él, sabiendo lo que se te da bien. Entonces, yo defiendo que tenemos que eh, trabajar y en paralelo emprender y si en un tiempo determinado llegamos a una facturación ver si nos compensa mantener el trabajo o directamente seguir con el emprendimiento pero nunca hacerlo a lo loco siempre con los pies en el suelo para Rubén Martín según sea la forma en la que te desarrolles como persona así tendrás los resultados en tu ámbito profesional muchísimas gracias Rubén por traernos hoy el poder de tu marca personal muchas gracias muchas gracias Paloma gracias Nos movemos en un mundo cada día más competitivo, en el que es muy difícil destacar y dejar huella. Por ello, ser creativos nos confiere una ventaja tremenda. Los grandes descubrimientos, los más importantes proyectos nacieron de humildes ideas, pero ideas en una cabeza creativa. La última obra de Beatriz Valderrama, doctora en psicología y experta en recursos humanos, se titula Creatividad inteligente y llega llena de imaginativas y divertidas propuestas que nos ayudarán a crear huella e, y dejarla en el ámbito profesional y laboral a través de la creatividad. Beatriz, ¿cómo surgió la idea de trabajar sobre la creatividad? Sí, bueno, mmm, yo llevo toda mi vida trabajando en eso, en, en desarrollar eh, la creatividad, estimular la creatividad eh, a través de eh, la formación, por ejemplo. Eh, bueno, desde mi primer trabajo, que, que fue en, en un centro que hacía campañas de teatro para niños y también desarrollando pues, todas las eh, técnicas de corporales y de, de expresión eh, visual eh, y de creación de equipo de los profesionales, eh, pues ahí me di cuenta de que estaba haciendo cosas que eran eh, nuevas, eh, creativas, y que eso eh, tenía un impacto importante sobre las personas y lo que más me gustaba era desarrollar esa creatividad. Posteriormente encaucé mi, mi vida profesional eh, a través de la, de la formación y ahora del coaching ejecutivo y el mentoring, el desarrollo de, de talento en las organizaciones y de todo el desarrollo de, de habilidades eh, bueno, pues uno de los que más me divertía eh, y me gustaba eran eh, pues los talleres de creatividad e, e innovación. Y bueno, pues a lo largo de toda esta, esta vida, pues he eh, generado ejercicios, eh, anécdotas, conocimientos eh, para estimular eso, la, la creatividad. Y lo que quería era pues, ponerlo en, en, en un libro de modo que eso pues tuviera más más alcance y llegase a, a más personas. El título principal es Creatividad e inteligente y el subtítulo, por así llamarlo, es Guía de exploración para innovadores. Beatriz, ¿a quién va dirigida esta obra? Pues va dirigido en general a todo el mundo. Mi, mi experiencia es sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito de las organizaciones donde es eh, fundamental la creatividad ya que necesitamos innovar para mantenernos competitivos en, en, como empresa como compañía y para eso necesitamos individuos, personas creativas y crear, generar un entorno donde sea posible eh, desarrollar y expresar esa creatividad para llegar a innovaciones que puedan eh, tener éxito en el, en el mercado ¿no? y, continuamente, eh, pues no, no quedarnos obsoletos eh, y, y poder pues reinventarnos personalmente o reinventar la compañía. Ahora, el ámbito de la creatividad es, nos sirve para todo, para los docentes, por ejemplo. El, el, lo vemos en los premios al mejor maestro, la mejor eh, maestra, que son personas empáticas y creativas, con esas dos con esas dos características, yo creo que podemos definir los requisitos para, para ser un, un buen docente, un buen maestro, un buen un buen profesor. El querer ayudar a los niños a que desarrollen su potencial y tener um, y poner en práctica la creatividad para con pocos recursos o los recursos que tengas, eh, pues desarrollar eh, actividades, eh, proyectos que los pueden enganchar y involucrar para eh, pues para aprender y, y, y crecer la creatividad es fundamental también para los padres sobre todo para que sepan eh, igual que no es, es importante ser creativo pero es más importante para un padre o para una empresa el facilitar la creatividad de otros en este caso a lo, los hijos porque lo primero que hacemos en los talleres es darnos cuenta de que pues si preguntas si la gente se considera creativa, pues sí si hay algunos eh, grupos en los que eh, bueno, pues, la mayoría dicen que sí, pero por lo general la gente dice que no. Y eso es por la, la mayor barrera a nuestra creatividad, que es la desconfianza en nuestras propias capacidades creativas. ¿Y eso qué sucede? Pues lo que vemos que el, el para todo todo lo que queremos que aprenda un niño, pues hay que reforzarlo y no castigarlo. Si el niño se sale del camino, hace un poco una trastada, hace una gracia y tal, pues a lo mejor... Y la educación que le hacemos es tú sé obediente, tú haz lo que te digan, eh, haz, no, no falles, no, no fracases, no rompas nada, pues el niño estará quietecito de punta en blanco, sin mancharse es, y, claro. y no se atreverá a hacer cosas que puedan disgustar a, a, a sus padres o, o a los profesores. Si en lugar de eso, eh, ante, eh, bueno, pues ante el niño que ha roto algo, que está, porque está investigando, porque está, pues um, aunque le digamos, mira, eh, ten cuidado con no romper estas cosas o hay algo hay, um, que puedes cortar o lo que sea, pero también le podemos decir, oye, qué bonito esto que te ha quedado, que estabas aquí destripando este, <risa> este, este esta cache, radio cache, para sí. ver cómo funcionaba ¿no? qué, eh, qué, qué creativo eres incluso ¿no? qué, qué ingenioso qué interesante lo que lo que haces ¿no? pues el niño va adquiriendo esa confianza el niño y la niña por supuesto adquiriendo esa confianza que es lo, lo base para ser creativo puesto que potencial creativo tenemos todos. Esa, esa era mi pregunta. ¿Nacemos creativos o nos hacemos creativos? O las dos cosas. Sí. Tenemos potencial creativo que se puede desarrollar. Es decir, la creatividad no es un talento heredado como saber pintar bien o, o, o tener oído musical. La creatividad, porque vemos que hay pintores creativos y pintores menos creativos. Uh -huh. eh, músicos creativos y, men y menos creativos y eh, en, en, en las profesiones en general o en la vida en general. Eh, entonces no es algo que tengamos heredado sino algo que tiene mucho que ver con nuestras actitudes y nuestras formas de pensar y ambas cosas las podemos cambiar. Podemos desarrollar actitudes más de, de inconformistas, de cuestionarnos lo que nos viene dado, de, de necesidad de mejorar la realidad, de, de, de hacer eh, mejorar continuamente eh, todo eso se puede desarrollar y lo mismo la forma de, de pensar cambiar de estar eh, siempre pendiente de criticar, de juzgar eh, lo que hacen los demás y empezar a pensar en formas distintas de hacer las cosas en formas distintas de ver las situaciones eh, etcétera ¿Creatividad inteligente podríamos relacionarla o podríamos decir es lo mismo que ser curioso? Pues en parte la curiosidad es una actitud, una de las personas creativas. Para desarrollar nuestra creatividad, una de, una de las cosas que podemos hacer es desarrollar nuestra curiosidad, el, el tener ganas de aprender cosas nuevas, el entender los puntos de vista de los demás, eh, querer saber cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas. Eh, todo esto pues, nos va a poblar la mente de eh, multitud de estímulos, de conocimientos que luego, eh, mediante la, el pensamiento creativo, se van a combinar y, sur, y, y surgir una, algo nuevo. Porque la creatividad no, no surge, nos creemos que la creatividad es algo de los genios y que surge de la nada. Y estos pues, son mitos y algunos pues, también los han mm, eh, propalado pues, diciendo: es que a mí se me ocurrió de la nada, se me ocurrió en un sueño, se me ocurrió. Bueno, eso a veces pasa, pero con un. Tra bastante trabajo anterior, ¿eh? siempre hay una fase para que se te ocurran cosas en la cual te estás, eh, te estás enriqueciendo uh -huh. con eh, conocimientos, aprendizajes, puntos de vista, formas de ver las cosas y todo eso luego, en, a lo mejor en el momento en que menos lo esperamos, que estamos descansando, que estamos en el, en el autobús, que estamos en, en la ducha, que, está, eh, que estamos en la cama, de pronto nos aparece una idea como si fuera por magia, pero esa idea que parece que ha surgido con magia es que nuestro cerebro ha seguido trabajando de forma inconsciente eh, cuando no estábamos eh, metidos en tarea y ha ido cruzando temas Tantos. que están alejados, ¿no? En una forma de pensar más, eh, digamos, más global, más lenta y no de tarea, ¿no? Entonces esos, tras esos momentos en los que surgen esas ideas, pero la curiosidad nos va a llenar la mente, nos va a traer cosas muy diferentes que luego se pueden juntar y de ahí surge algo nuevo. Vivimos rodeados, aunque no nos demos ni cuenta, de tesis, de hipótesis. En realidad, ¿qué, qué universo se nos abre cuando soñamos con lo imposible? pues Efectivamente, soñar con lo imposible es una técnica... Eh, fundamental de creatividad y, y bueno, con lo, con lo imposible no es que sea imposible es que muchas veces nos estamos diciendo a nosotros mismos o nos dicen eso es imposible entonces, bueno, lo primero es cuestionar eso es ¿no? decir, bueno ¿qué lo impide? ¿No? es que yo no puedo hacer esto es que porque porque no sé no soy capaz, porque mis padres porque en el pasado, porque en esta empresa eh, esto no, no se puede hacer y bueno ¿qué pasaría si lo hicieras? Entonces, esa, esas preguntas de qué pasaría si lo hicieras, eh, dices, bueno, pues a lo mejor no sería tan tremendo, sino que podemos probar, eh, podemos tener éxito al probar cosas nuevas y también podemos fallar con alegría, fallar con elegancia. ¿eh? Así es, decir, es. Una de las cosas que tenemos que aprender es eso, a, a fallar sin culpa, ¿no? que tenemos muy asociado el, el, el fallo a la culpa. ¿no? Así es. Entonces, vale, mira, yo es eh, como, como decía Busleyer no dice esto no es volar pero es caer con elegancia no <risa> pero como decía Walt Whitman sí pues que me contradigo tengo multitudes mira mira cómo tiemblo ¿no? he, he, he fallado y mira cómo tiemblo no, Entonces, no somos humanos. pasa somos humanos. nada por fallar fallar es parte parte de la vida y parte del aprendizaje es eh, ensayo y error a la, a la hora de, de crear nuevas realidades que a las que nos invita precisamente la, la creatividad ¿cómo podemos distinguir la diferencia entre problemas? que tú antes nos has definido como posibilidades de hacer las cosas de otra forma, que ocurren cosas distintas ¿cómo podríamos diferenciar eso? problemas de necesidades, porque a veces confundimos esos dos términos y, y, y, y, y al confundirlos ponemos una energía que no corresponde en ellos a la hora de resolverlos, ¿qué diferencia hay entre problemas y necesidades? o ¿cómo distinguirlos? sí bueno, las necesidades muchas veces son fuente de problemas creativos. Eh, por ejemplo, cuando ahora la, ahora la creatividad eh, o los, los, las metodologías de creatividad eh, se les llama design thinking. El design thinking es un método de resolución creativa de problemas que, que, que aplica a todo, ya hemos dicho, a la resolución creativa de problemas, aplica a la vida, sí. eh, a, a la educación. A, a, la, a la felicidad o la, o la satisfacción eh, y, a, y a alcanzar nuestras metas, al trabajo y eh, Design Thinking es eso mismo aplicado al diseño de productos y servicios entonces el diseño de productos y servicios parte de entender las necesidades de los clientes el, el, eh, realmente entender y descubrir nuevas uh -huh. necesidades de esa manera empezamos a innovar. Entonces, igual que decía antes que la creatividad, eh, el primer paso es encontrar problemas, encontrar cosas que se pueden mejorar, eh, pues en, en design thinking, que es la creatividad aplicada al, al diseño, eh, se trata de descubrir necesidades y entender muy bien, empatizar muy bien con las necesidades de los clientes para eh, diseñar soluciones que sean eh, novedosas y que sean útiles y que eh, satisfagan, satisfagan sus necesidades y expectativas. Ah, precisamente has, has dejado caer un término que es la empatía, Ajá. Que, tienen, que es muy importante a la hora de, de eso, de diseñar o de detectar las necesidades de los otros para diseñar soluciones a esos digamos inconvenientes que pueden plantearse. ¿Crees que educamos a los niños en, en ese pensamiento lateral, en, en creatividad? Yo creo que hay un, un, un déficit. Bueno, las cosas van, van cambiando. Afortunadamente, por y seguro supuesto. que hay escuelas. Seguro. Y, y dentro, de escuela, bueno, dentro de escuelas, profesores creativos. Esos profesores creativos son valiosísimos y son los que eh, pues realmente también eh, eh, trabajan la creatividad con, con sus alumnos y la estimulan. Eh, es más fácil que haya un profesor creativo o bien en una escuelita de pueblo donde estás solo, sí. o bien en un entorno, en un colegio, en una escuela que realmente tiene en su ideario y lo practica la creatividad. En muchos otros casos, pues no, no existe. O sea, tradicionalmente nuestra educación es de humorística, de, de esto es lo que te tienes que aprender y de hacer las cosas bien, no falles, porque eh, aquí la nota te la damos por hacer las cosas eh, por el camino. Eh, que hemos ¿no? y si te sales de ahí pues ya estamos diciendo vaya este niño es un rebelde no, no, no hace las cosas de otra manera no. Eh, y, y bueno pues yo creo que esa es una limitación importante porque si vamos a las declaraciones eh, de, de, la, de la Unión Europea o de, o de Davos o de cualquier investigación que nos dice cuáles van a ser las las competencias o las soft skills o las habilidades del futuro siempre, siempre aparece creatividad bajo el nombre de creatividad bajo el nombre de, de innovación eh, bajo el nombre de conformismo cuestionamiento, pensamiento lateral eh, de, de distintas maneras pero están haciendo esa referencia a que necesitamos mm, filtrar eh, en, entender la realidad eh, cuestionarnos lo que nos dicen, por ejemplo, el tema de las redes sociales, Cierto, la independencia claro. de criterio, mm -hmm. es decir, no dejarnos llevar por por la masa, por la moda, por la presión del entorno, sino tener un criterio propio y en base a ese criterio propio decidir y desarrollar soluciones eh, creativas, soluciones que sean eh, realmente satisfagan el alcanzar nuestras metas. Mm -hmm. ¿no? Hablábamos hace un instante de detectar las necesidades de los otros. Para eso es esencial poner en marcha o encender nuestra capacidad de empatía. Pero hay otro término que también quizás tú pudieras estar relacionado con la creatividad, que es la resiliencia. Ah, ¿Existe ese vínculo? Es un, un vínculo muy poderoso y conforme lo decías, digo, va a decir resiliencia. Porque es verdad, resiliencia es algo que necesitamos... Eh, siempre se necesita, pero hoy en día lo necesitamos más eh, que mucho nunca. más. La resiliencia eh, eh, se define como la capacidad de eh, superar la adversidad y volver al estado que an anterior. ¿no? Es la, la, viene de los materiales, la resiliencia son materiales que no se deforman sometidos a presión, sino que vuelven a su estado eh, anterior. Inicia. Hoy en día tenemos con, con todo lo que teníamos oh, ya de los cambios. Eh, rápidos la tecnología, la complejidad, la ambigüedad, la, las, eh, la, el, el, la globalidad, ¿no? eh, las redes sociales. <risa> eh, pues encima nos, nos vino la pandemia de, de COVID. ¿no? Y, y bueno, pues estamos en momentos donde tenemos que eh, desarrollar esa resiliencia. Y la creatividad es uno de los pilares fundamentales para, para la, para la <risa> para la resiliencia entre otros son pues cultivar emociones positivas cultivar relaciones positivas el altruismo la generosidad también es un, un factor de resiliencia y la creatividad es fundamental también porque la creatividad nos va a ayudar por una parte como decíamos al principio a reformular nuestra situación de una forma más positiva vale, pues nosotros ahora eh, no hemos podido salir de casa pero hay gente que no tiene casa <risa> <Siempre ya los risa> eh, a, a relativizar, a darnos cuenta del privilegio que tenemos, por ejemplo todo eso es eh, nos, nos ayuda a la creatividad es decir, ser capaz de ver la misma situación desde distintas perspectivas, incluso problemas eh, de, como de forma positiva es decir, esto no me ha salido pero con esto he aprendido tal cosa o esta situación que, bueno, me acuerdo de, de, de mi hija cuando era pequeña y tenía que empezar a ir al, al colegio, al, a, la, a, la, a la ESO, y entonces que tienen 12 años y cambian sí. al instituto mm -hmm. y entonces ya teníamos varios hijos, entonces ya no la acompañábamos. Y me dice un día, dice yo, se, me, me, me resultaba difícil encontrar algo positivo en, en ir sola al colegio a las 8 de la mañana, que estaba tan oscuro y tal... Dice, hasta que se me ocurrió, dice, hombre, es como si tus padres te dejaran salir sola por la noche. Ah, claro, no eso sí que es una solución creativa, creativa e inspiradora, desde luego. Claro, entonces eso, enseña una de las cosas que podemos enseñar a nuestros hijos es a que vean la parte positiva. Uh -huh. Eso es un hábito que se va, que se va desarrollando desde el, el inicial que estamos programados por nuestro cerebro y la evolución a ver lo negativo, porque es una amenaza que nos puede eh, quitar la vida en, en los tiempos de las cavernas, pues tenemos que programar nuestro cerebro, decirnos cosas, para que lleguemos a un momento en que seamos capaces de ver la oportunidad o lo positivo en cada situación. Eso nos llevará a una actitud de, proactiva, hacer cosas para aprovechar la oportunidad alcanzarla o resolver el, el problema mientras que si nos decimos esto es imposible, no puedo, esto que mal estoy ¿qué tal, eso nos lleva a la pasividad y a, y a no hacer nada eh, para resolver, resolver. La, la situación Creatividad inteligente guía de exploración para innovadores que innovadores no son nadie más que personas que piensan que las cosas se pueden hacer de otra forma. Muchísimas gracias Beatriz Valderrama por acompañarnos esta mañana Muchas gracias Paloma Todos dejamos huella en nuestro viaje por la vida, todos entramos y salimos de los mundos de las personas dejando precisamente eso, marcas y huellas, unas más grandes, otras pequeñas, pero siempre hay una marca, lo que tenemos que asegurarnos es de que valga la pena seguirlas. Beatriz Valderrama hoy en el programa nos invita a desarrollar nuestra capacidad de cambiar el color de las gafas para descubrir todo un universo de posibilidades en cada encrucijada o problema. Rubén Martín nos recuerda que según sea la forma en la que nos preocupemos y nos desarrollemos como persona, así obtendremos resultados en el ámbito profesional y generaremos esa huella magnética. Muchas gracias Rubén Martín y gracias Beatriz Valderrama por acompañarnos esta mañana. Gracias a los dos y, y como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Como arena de playa, el cerebro lleva las huellas de las decisiones que hemos tomado, de las habilidades que hemos aprendido y de las acciones que hemos realizado. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden... Tenemos una nueva cita la semana que viene, porque estrenamos juntos todos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma. Hoy.